Les saludamos con mucho cariño, con mucho amor, con mucho afecto, tanto mi esposa como su servidor. Y bueno, pues nos vamos hoy, 24 de mayo, al el tema. El tema son los cinco panes y los dos peces. Ah, aquí vamos a platicar un poquito al respecto de lo que pasó cuando aparecieron esos cinco panes y esos dos peces. Y vayamos a la palabra. Ahí estamos en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 6, versos del 1 al 15. Eso lo vamos a ver en la Reina Valera de 1960. Y dice así. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Verso 3. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y dice en el verso 4. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y en el verso 5 nos dice... Cuando alzó Jesús los ojos, ahí en el verso 5, y vio que había venido a él gran multitud. Fíjense lo, las palabras que da aquí el Señor Jesús, porque aquí empieza lo interesante. Dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Eh, una buena pregunta, ¿verdad? ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Porque era una gran multitud. Entonces aquí empieza, como les digo, lo, lo bueno, lo interesante. Pero eso decía para probarle. Porque él sabía lo que había de hacer Por supuesto que lo sabía todo y, y quiso probar Y a veces nosotros necesitamos ser probados también Para ver cómo está nuestra confianza Y nuestra fe en el Señor ¿eh? Así que tómalos también por el lado amable Y deja que Dios también bendiga tu vida Si Él te está haciendo una pequeña prueba Para ver cómo está tu fe Si le crees o no le crees al Señor Verso 7 Felipe le respondió 200 denarios de pan no salían para que cada uno de ellos tome un poco. Qué tanta gente era, ¿eh? Bueno, ahorita vamos a ver la cantidad. Uno de los, de los discípulos, Andrés, hermano Simón Pedro, le dijo, ahí en el verso 9, dice, Aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Todos estaban sorprendidos, ¿eh? Pero mire, aquí empieza lo interesante. Entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como el número de cinco mil varones. No estamos contando niños ni, ni, ni mujeres. Cinco mil varones. Ay, pero aquí empieza lo más, lo, más, lo más interesante. Verso 11. Y tomando Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo sí de los peces, cuanto querían. O sea, no había medida. Querías uno, querías dos, querías tres, querías cuatro, querías cinco. Eran dos pececillos, cinco panes. Pero aquí lo interesante está en lo que dice el verso 11. Y tomando Jesús aquellos panes, ¿qué hizo? Dio gracias. Le dio gracias al Padre. Y el Padre los multiplicó. Multiplicó de tal forma, de tal manera, que ahorita vamos a ver lo que continúa diciendo aquí. Verso 12, y cuando se hubieran saciado, fíjate bien, cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: Déjame parafrasearlo, por favor, recojan los pedazos que sobraron, para que nada se pierda, para que nada se tire. Qué interesante, por eso lo tengo aquí subrayado. Vayan, por favor, y recojan los pedazos, lo, todo lo que sobró del pan, para que nada se pierda. Pero fíjate lo que dice el verso 13: recogieron, pues, y llenaron. 12 cestas de pedazos Llenaron 12 cestas de los pedazos De los 5 panecillos De cebada que habían sobrado De los que habían comido 5 mil varones Más niños y mujeres Jóvenes posiblemente también No lo dice la Biblia pero Podríamos creer que también había jóvenes entonces Te puedes imaginar mi amada, mi amado Lo que es el amor y el poder Y la gracia y la majestad De nuestro Señor Dice en el verso 14 Y aquellos hombres entonces Viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y por supuesto, él es y era el Mesías esperado y prometido. Pero entendiendo Jesús, dice en el verso 15, que iban a venir a, a tomarlo a él para declararlo como rey. ¿Sabes qué hizo entonces el Señor Jesús? Ahí terminamos con eso. Dice, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Y sabes qué fue hacer? ser? Se fue a orar, se fue a orar. Después de haber alimentado a toda una multitud. Pero aquí podemos ver varios aspectos. Una, probó a los discípulos y alimentó y multiplicó lo que había bendecido. Si tú y yo y todo el mundo nos dedicamos a bendecir los alimentos que tenemos en casa, va a sobrar hasta para compartir. Pero ¿sabes qué? Hay quienes ni siquiera dan gracias por lo que se come. Si tomáramos esta acción de bendecir siempre los alimentos en primer lugar, nos van a hacer mucho provecho. Y en segundo lugar, podemos compartir con aquellos que no lo tienen. Oremos, Padre Santo y Eterno y Maravilloso, cómo no darle gracias, Señor, por estos pasajes preciosísimos. Gracias por eso devocional, Señor. No puedo más que agradecerle su amor, su bondad, su misericordia. No puedo más que agradecerle, Señor, porque nos permite venir a este micrófono, Señor, para poder expresarnos, Señor, un mensaje como un pequeño devocional para bendecir a cuantos vean y escuchen ese material. Pero Padre Santo, que se multiplique también el número de personas que lo vayan a ver. Y aquí es que compartan, Señor, como andaban los discípulos compartiendo los panes y los peces. Y vamos a saciar, Señor, el hambre y la sed espiritual que pudiera haber en esta multitud que evita este mundo. Para que usted obre, Señor, de una manera maravillosa, en la vida de todos y cada uno de ellos. Para la gloria de su nombre, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Compartan este material como se si compartieron los peces y los panes para saciar el hambre de los demás. Bendiciones.